ustedes se preguntarán por qué mencioné que nos pusiéramos serios ya en este próximo bloque de los osorosos, por qué mandé a Néstor a comportarse que me deje la calle en la gaveta ¿Por no qué? te comportes nada eh, te habla ahí habla <risas> necesito tú eres el jefe y poner las malas reglas no, para después <risas> pa estar jalándole la soga a uno, explíqueme esto ¿Qué, qué es esto? señores, de está con nosotros de el pastor Enrique Terrero y lo recibimos con un fuertísimo aplauso, bienvenido Gracias. Pastor, bienvenido al programa. Esto este es la checha de la tarde, como que dice. Gracias, gracias sí, a él le encanta por, por, eso, por porque tiene como mucha dinámica también en su iglesia. A él le gusta eso. Bienvenido. ¿Usted cree que, que, que, la, que la iglesia tiene que no, ser así? No, sí, no, no. El que va a esa iglesia, yo fui por primera vez Goza. el jueves y voy para allá hoy de nuevo. Eso es, no, no ese concepto, se queda ahí, porque eso no es más de lo mismo. Sobre, sino es el concepto diferente. que la gente a veces tiene, como que el, el, bueno, el, el cristiano lo, te, tiene que ser así. Yo te puedo decir que Jesús no era aburrido. Eh, la religión pone al hombre aburrido, pero una relación con Dios realmente no le quita al hombre. Lo que hace es que le añade. Lo que pasa es que aprendemos a diferenciar. No es lo mismo, a, a, eh, no es lo mismo alegría que gozo. La alegría es algo temporal, algo sí. que es circunstancial. Tú estás alegre porque algo te puede haber pasado. Pero el avis. gozo viene por lo que tú eres. Entonces el gozo está regado en la identidad. Y cuando tú tienes identidad no importa donde tú estés, tú tienes simple, tan sencillo como es. Por eso Jesús no, Jesús no variaba. Sea. Él podía estar en la casa del, del pecador, como podía estar en, en el lugar serio, en la sinagoga, como podía estar en el templo. Eh, era el, la misma persona. ¿no? Atención, Había... mamá, a mi abuela. <risa> que siempre. No, pues, estamos en cosas serias, no le decían a uno. Estamos en cosas serias cuando se rezaba y cosas así. Doña, atención. Estamos <risa> en, en cosas serias, pero nos vamos a gozar aquí con el pastor. Porque él es eso, su concepto es eso. Cuéntenos el motivo de su visita acá con nosotros. De, ¿De qué nos vas a hablar? ¿Con qué nos va a nutrir hoy? Bueno, nosotros tenemos una actividad que es el 18 de este mes. Eh, Esencialmente por eso eh, venimos, eh, para extenderle la invitación tanto a ustedes como a toda la audiencia que, que nos ve, ¿verdad? Eh, es una actividad dirigida especialmente a jóvenes, pero es abierta a todo público. Eh, tiene un título como, eh, tiene un título, el título es eh, Amor, Deseo o Propósito. Es una charla. Es, es eh, más que una charla, es... Es un, es un tiempo de testimonio, es un tiempo donde vamos a hacer, eh, a recibir algunas instrucciones de cómo eh, llevar una relación, eh, ya sea de noviazgo, de matrimonio, o simplemente cómo nosotros podemos poder acercarnos con mayor efectividad y cómo descubrir si es la persona correcta y cómo identificar lo tóxico de una relación y todo eso. Yo creo que... Eh, pues vamos eso, a aludir a una relación sana, independientemente sea amorosa, de amistad, noviazgo. Claro. Esa, esas tres palabras que usted agrega en, en, esa, en esa actividad. Uh -huh. porque el, el amor, el propósito? De bueno, tú sabes de que, que mm, esas son los, las tres vertientes por las cuales generalmente nosotros estamos en una relación. Ya sea, eh, bueno, cuando no tenemos una, no tenemos definido qué es lo que nos mueve en la relación, entonces vamos a tener resultados. Y los resultados o vamos a tener consecuencias, que son los mismos resultados, pero no en la efectividad que nosotros queremos. Entonces, entonces el no tener esa pregunta bien clara en nosotros, eh, podemos perdernos de lo mejor de la relación. Hay mucha gente que se divorcia o se deja o, o simplemente deja de conocerse por cosas que son sencillas, que pudieran resolverse, resolverse de manera eh, eh, eficaz y rápida si si tuviésemos el conocimiento correcto acerca de recuerde que una una relación eh, implica que estamos dos educaciones <coughs> hay dos educaciones hay dos personas con temperamento carácter eh, diferente. Hay muchas cosas que envuelven, no es solamente eh, la parte de lo que me gusta de la otra persona o lo que me agrada en el aspecto de, de que, que estoy, por qué estoy contigo. Entonces, por eso, por eso si es por amor, si es deseo y si es realmente propósito. Esta palabra, esta última, es una de las palabras más importantes que todo ser humano eh, debe, debe manejar, ¿Por qué? Porque propósito eh, no es más que, eh, en la definición de la palabra, es la esencia original, o mejor dicho, la intención original de lo que soy. El propósito parte desde el ser. Todo lo demás parte desde el hacer, que tú haces. Cuando tú dejas de hacer algo, se te quitó la motivación. Pero cuando tú conoces que eso es lo que tú eres y es par eres parte de un propósito, entonces es más fácil tú eh, entender que aunque hayan eh, situaciones difíciles puedes luchar para que eso llegue a, a un a un a un fin. Eso que usted dice de situaciones difíciles, todo se, lo, o sea, se está dando mucho. A veces parejas tienen momentos muy difíciles y llega ese momento que no lo puede resolver y a veces eh, se separan hasta por algo que puede ser de, se puede hasta hablar de manera entendible, pero no llegan a ese a ese propósito como usted dice, de poder entre los dos ponerse de acuerdo. Claro, ¿Qué mira, pasa eso? El, el, el, el propósito es lo que hay hay hay tres preguntas esenciales para poder descubrir lo que nosotros somos. Primero, ¿quién soy? Mucha gente no sabe lo que quién eh, puede, o sea, nosotros, eh, eh, o, o el ser humano, eh, dependiendo la cultura, a quien tú le preguntes, va a identificar lo que es con lo que estudió. Si estudió medicina, yo soy médico. No. Pero tú no eres eso. Entonces, esa es tu profesión. Entonces, eh, si una persona tiene una baja estima, cuando tiene un título el título lo pone delante sí, como, casilla, no, el, no, y, sí. y no sé si ustedes han visto que ver. gente un ejemplo anda con un con una placa mandase uh -huh. con hierro fundido que dice juez o abogado doctor, doctor pues médico doctor, o médico cualquier cosa eso radica dónde, radica en la identidad yo necesito que todo el mundo sepa lo que yo soy ¿Cómo lo quiere que lo identifique exacto entonces el propósito nos ayuda a valorarnos a nosotros mismos. Es incluso la raíz de la autoestima comienza dentro del propósito, porque es la identidad. Mucha gente está perdida porque simplemente no tiene un sentido de identidad claro. No nos enseñaron. Eso tiene que, tiene que ver con la educación, eh, tiene que ver quién me crió, cuál fue. O sea, hay muchas... Vertiente. ¿Cómo te trabajaron el ego? Porque Exacto. hay una frase muy, muy propia de este autor que me encantan sus libros, Walter Rizzo, que uh -huh. dice, al momento que tengas que exponer uh -huh. lo que eres, dejas muy poco que pensar a lo que en verdad eres. O sea, cuando tú tienes que aludir a yo tengo, yo soy doctor, yo tengo un doctorado, o sea, ¿de qué más vas a hablar al momento de que se termine eso? Es así, el apóstol Pablo lo habla a una, a, en una carta, se llama la Carta a los Corintios, una iglesia que él mismo fundó, y que en un momento la iglesia, por causa de que él tuvo que corregir varias veces condiciones y de actitudes de, de, de esta iglesia, él le escribía, él no es igual que ahora, que, sino que él hacía cartas y enviaba a las iglesias, entonces le dice, ¿acaso tengo yo que para presentarme a ustedes necesito cartas de recomendación o, o, o simplemente mis hechos, lo que soy y lo que he sido con ustedes, habla de lo que realmente soy y represento. Entonces, por ahí va el asunto. Hoy en día, volviendo al tema, volviendo uh -huh. al punto, eh, tenemos una, una, tenemos una, una, una condición en, el, en la cual los jóvenes, lamentablemente, eh, estamos muy, muy centralizados en la información pero nos hemos olvidado, estamos muy desconectados de la interrelación, de la socialización y de que realmente nosotros no somos. Ustedes va a cualquier eh, lugar y la, de manera, eh, nos pasa todo, que de manera inconsciente estamos sentados con alguien que estimamos y de un momento a otro sacamos el celular y estamos viendo redes nos sociales. Nos desconectamos totalmente. Lo, y estamos juntos, pero no estamos, estamos separados. Lo que está pasando ahora mismo es... Entonces hay esa, esa parte si nosotros de manera intencional no lo trabajamos, de manera programática, no lo hacemos, nos perdemos de lo mejor y entonces cuando, lo que tú decías, que eh, vienen situaciones y se meten en la relación, pero cuando venimos a despertar ya es muy tarde, ya eso ha hecho una raíz bien fuerte, el, entonces comienza a competir el ego, el orgullo. Eh, eh, la gente hoy en día... Eh, pierde a la persona para ganar su argumento. Sí, tengo una interrogante para usted. Yo he visitado en varias ocasiones su iglesia. Veo que la mayoría de las personas que están congregadas allí son jóvenes, sí. inclusive parejas y son jóvenes. ¿Cuál entiende usted que ha sido la clave esencial para atraer y convocar, tener una tan buena convocatoria para con la juventud, donde se entiende que la juventud es la parte más dispersa, menos enfocada, menos disciplinada, y aún así se mantiene enfocada en su, en su iglesia. Bueno, la Biblia lo, lo llama de esta forma. La Biblia dice que los jóvenes son la fortaleza de los pueblos. Con los adultos tú construyes a través de una economía. Con los jóvenes tú construyes a través de su pasión. Cuando tú le enseñas a descubrir su pasión, que también tiene que ver con su propósito, Inmedi es, eh, la respuesta va a ser compromiso esas tres cosas cuando tú conoces cuando tú en le enseñas su pasión y descubre su propósito inmediatamente hay un compromiso esas, esas son, son tres los lo tres eh, las tres cosas más fundamentales no hay un poder de convocatoria podríamos decir de decir eh, que yo soy mejor o que no nada de eso sino sino que simplemente Jesús era un, tenía un atrayente. Jesús te, era una persona que era, no, pa, no podía pasar desapercibido donde quiera que iba. La iglesia debe tener esa esencia, porque es la esencia de Jesús. no La iglesia no es para personas viejas. Por el contrario, yo soy un viejo, yo tengo 46 años, pero... Pero en esencia nosotros debemos, debemos de procurar de que esa que es el área más vulnerable del ser humano, tanto la juventud como la adultez, eh, también joven, ¿verdad?, sea la, la parte que fuerce, que sea el motor para poder alcanzar a todo lo que… Lo que yo creo que en esencia es el, el mensaje. Cuando la gente se le habla lo que, lo que realmente es y no lo que sencillamente quiero oír, yo creo que llega un momento donde la gente responde. Bueno, vamos a poner la imagen de la actividad, del evento, que el pastor nos está invitando, y repetirle, pastor, eh, dónde será la actividad, eh, a qué hora será la actividad, y qué van a ver las personas eh, en esa actividad, a quiénes, quiénes darán la charla de la conferencia. Bueno, tenemos eh, ahí como se ve en el, el, en el, en el afiche, ¿verdad? Uh -huh. La actividad es en la Iglesia Monte de Dios, está en la 27 de febrero, aquí uh -huh. en... 19, eh, cerca de... Frente donde quedaba el palacio. Eh, donde quedaba el supermercado del palacio, que ya no está. Eh, eh, es el 18 de mañana, viernes en 8. El viernes 18 de octubre, a las 7 de la noche. Y vamos a tener unos pastores jóvenes, se llaman... Ellos son los pastores Bogar, Miguel y Mariana Bogar. Ellos son eh, dos jóvenes que duraron alrededor de... Eh, casi tres años en una relación, tienen más o menos un año y algo que se casaron, pero tienen un testimonio bien fuerte en el sentido de lo que es el cómo desarrollar una, una relación. Vamos a estar mi esposa y yo y luego al final vamos a hacer un panel donde vamos a, donde va a haber preguntas y respuestas. Así que las personas vayan a esta conferencia, eh, a las personas, eh, como dice el pastor, jóvenes que quieran aprender un poquito más, llevar una, una vida de pareja. Estable. Nos caería bien, yo sí, creo, caería. a los tres. Llevar eh, a las parejas Claro, no yo le voy, voy a enviar la invitación de ustedes, se la voy a enviar con Yosauri. Sí, ¿no? sí, sí, okay. Eso va por mí, yo lo voy a. A gozar, lo voy a a, hacer. A gozar en el nombre de Dios, Dios la a Las personas <ríe> la persona sí. ir a, a este evento eh, queda cerca de Demoya. Sí, Moya, al, lado, el, al lado de Moya, restaurante eh, y la persona irán a aprender un poquito más y más en esta sociedad que estamos unos tiempos ¿no? tan, difíciles, tan difíciles que la inteligencia, inteligencia emocional y un orden, hay un orden Ay. en esa iglesia Ay. le cuidan su motor y sí. todo ah. eso, esto es, está, bajo, está bajo aire Para todo claro, todo. Que sí. no, ah, eso, claro mejor claro. hay que bajarlo hay que claro, así claro, que claro. la no hay persona, pastor mil gracias por la visita Gracias, muchas gracias, ustedes, muchas gracias valoramos esto y y, y, y puedo decirle a toda la audiencia que eh, el, el mayor recurso que Dios le dio al hombre es el tiempo. Si usted invierte mal su tiempo, usted va a obtener resultados según lo que usted haya hecho con su tiempo. Eh, una de las cosas que menos el hombre hace es invertir tiempo en sí mismo. Véalo como una inversión de tiempo en usted. Y en su relación. Amén. Así mismo eh. Gracias, Pastor. Así que. Muchas gracias. Bueno, ya terminó el programa. Sí, se nos terminó el tiempo. Está como ching, nos vemos Mañana, está. Mañana, <ríe> mañana vamos a rifar boletas para que usted vaya a ver a los indios. <ríe> los sí, sí. Apoyar, <ríe> que estamos en la final. Estamos en la final, empieza la final estamos mañana. Así que las personas, señales. mañana atentos a nuestro programa que vamos a regalar boletas para ir a ver a los indios. Así que nos vemos mañana. Señores, mañana un compromiso. Buenas los tardes, ososbrosos. aquí a las 4. We'll <laughs>